Hola, hoy vamos a ver cómo descargar e instalar Apache OpenOffice para Windows. Eh, en este momento existen dos programas eh, prácticamente idénticos eh, dirigido, llevados por dos comunidades, Apache OpenOffice y LibreOffice. La diferencia entre ambos es más filosófica que práctica. Eh, LibreOffice está soportado por una comunidad de desarrolladores y todos los componentes más el, y el programa eh, corresponden a la filosofía de código abierto, están licenciados como código abierto y OpenOffice, eh, aunque es un programa de libre de código abierto, algunos de sus componentes no lo son. Bien, vamos a empezar con la, con la descarga, simplemente pulsamos el botón, quiero descargar, OpenOffice, escogemos la versión, pues en este caso Windows, el idioma y eh, la, la última versión del paquete. Y pulsamos el botón de descargar la instalación completa. Bien, estos son 124 megas, os costará un rato, yo ya lo he hecho previamente, pues simplemente pulsamos el, el programa que nos ha descargado. Y... Decimos a Windows que sí, que adelante, que lo, que lo instale. Y empezamos, pues bueno, aquí tenemos eh, la, la información. El propietario de este código es la fundación de, de software Apache. ¿Dónde queremos instalarlo? Pues bueno, pues le decimos que en el, en el directorio por, por defecto. ¿vale? Entonces primero hace una descompresión de todos los paquetes del programa y a continuación empieza con la instalación. Pusamos siguiente, donde queremos que instalar en qué equipo queremos instalarlo, si queremos restringir que este programa eh, lo podamos utilizar solo nosotros o cualquier usuario y qué queremos instalación típica o personalizada. La instalación personalizada lo que nos va a permitir es cambiar el directorio de destino y escoger los paquetes que queremos instalar. Si simplemente queremos instalar todas las aplicaciones de OpenOffice, pues pulsamos la instalación típica. Creamos un enlace en el escritorio y ahora comienza el proceso de instalación. Bien, dependiendo de la capacidad de vuestro procesador y tipo de disco duro, pues este proceso durará unos segundos o unos cuantos minutos. En cualquier caso, al final tenemos que llegar hasta esta ventana donde nos dice que, que la instalación ha finalizado. Pues pulsamos finalizar y ya tenemos instalado el, el, la suite de, de aplicaciones de OpenOffice. Pues para ejecutarla simplemente pulsamos. Doble clic sobre el icono de la instalación y escogemos cuál de las aplicaciones es la que queremos ejecutar. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.